El otro día le digo a mi viejo, ¿viste? Nada, sé que no es fácil, ¿no? La convivencia, eh, todos viviendo en la misma casa, yo con 36, viendo qué onda. Estaba en el baño recién y tuve una revelación muy fuerte, estaba ahí en Facebook, y me di cuenta de que quiero ser actor. Si me bancan 10 años, podemos, me voy de acá. Mi hija me dice, no, ¿por qué no te metes en la policía como tu tío? Te dan un sueldo, estás en blanco, te dan un arma, te... dale. No sé, pero policía, ¿te parece? Bueno, dale. Voy a la comisaría y veo... Tienen una frase escrita grande, ¿viste? Y dice, hay que endurecerse y perder la ternura. ¿Le ¿Te digo, está bien esa frase? Y me pegan detrás, el profesor en la cabeza, ¿viste? me descoloca eh, y me dice, nunca tienen que bajar la guardia. Y era un dedicado, la verdad, el laburo. Porque el chabón estaba siempre. Vos estabas tomándote una birra en un bar y saltaba del baño, te pegaba y decía, nunca... Bajé la guardia, se pedía una IPA, se la tomamos solita y se iba. Yo sentí que mi vida iba encaminada para un lado, aunque sea. Y bueno, así se dio el, el, el entrenamiento, ¿viste? A, a, con todo, fue dos semanas completa. Bueno, nos dieron los, las armas, eh, las balas, me dicen, falta lo del chip y ya te puedo ir. ¿Qué chip? Me dicen, claro, para cobrar el sueldo te ponemos un chipcito en la cabeza y ahí va a la, a la tarjeta. Ah, y yo no soy mucho de discutir, ¿viste? Entonces le digo. Lleva como che, no se puede que vaya derecho a la tarjeta o una cuenta. Me dice: No, no, no se puede. Es un kilómetro. Y le digo: Ah, bueno. Así que me mandaron un chip. Mira, en realidad no es un chip para que te pongan el sueldo. Acabas de firmar ni leíste lo que firmaste. Cuando alguien se viene a escribir, dividimos dividimos en dos grupos. Uno es los que tienen un potencial físico y otro es los que tienen un potencial eh, de jueguitos. Nada, ah, con el chip, él te maneja vos. Puede manejar tu cuerpo mucho mejor que vos. Siempre jugó a los jueguitos. Mira la cara que tiene. Y. Si el día de mañana llega a pasar algo, vos podés pasar un detector de mentiras y decir, yo no lo hice. Y es verdad. Tenemos piedra libre por ahí, le dimos la vuelta. Nada, salí el primer día... ¡Ah! Hicimos cajeta todo, loco. Entraba un negocio, rompía los vidrios. Te le cagás trompado a un chino. Le, le trataba mal a todo el mundo. Estaba sacado, pero hacíamos desastre, ¿viste? Lo invito a tomar una birra y el era un pancito. Dos lados ¿viste? Como, no, qué bueno que estamos cumpliendo la ley. Che, fíjate que del otro lado hay personas, o sea... ¡Ey! ¿Estás bien? Digo, yo vi mucha sangre hoy. Así que dije, bueno, primer día nervios, no pasa nada, pero lo mismo, todos los días lo mismo, viste, me tapaba los ojos porque no querían abrir, porque los abrí, volaba un perro, los cerraba, había un viejo llorando, de... nada, voy a hablar con, con el jefe y me corta en seco y me dice, Pará, poquito antes de que entre, si es algo de 10 muerto para abajo... No tengo tiempo, me dice, y conté y no llegábamos, así que le dije, bueno, está bien. Y lo que pasó es que me empezó a controlar fuera de hora. Yo me iba a dormir y me, me, a veces me levantaba a la mitad de la noche, estaba haciendo flexiones de brazo, me clavaba anabólico, no me dejaba comer carbohidratos, olvídate. Y en parte estaba piola, ¿eh? me, puse, me puse bastante más grandote, pero después iba a una cita y se me caían todas las cosas, ¿viste? Que a mí se me suelen caer, me suelen manchar, pero no tanto. No soy tan, boludo. No sé, acá pasa algo, viste, dije, lo, lo tendré que conocer un poco más. Y un día, nada. Tuve todo el día ahí sentado en el parque. Nada, pasaba la gente cagándose a trompada, choreando, pasaba todo y yo miraba. No me podía más. Se hicieron las 5, lo voy a buscar. Estaba llorando en el baño y él me dice, quiero cambiar. Quiero cambiar, quiero salir a la calle, quiero meter el cuerpo, quiero dejar de, de todo mental, viste. Quiero que me controle. Así que bueno, mandamos chip y nos dimos vueltas. Lo empecé a manejar yo en la calle a él y yo no me los jueguitos, era muy de pibe, después nunca fui, así que lo cagaron a trompada de una forma tremenda y, y nada, le quería ir a pedir perdón. Más contento estaba... Quería más, que no, que me dice, vamos, vamos a hacer una ruta por la villa, dale, mandame, mandame, mandame, mandame, te un, un osado. Ahí bajó un montón y me, me alegré porque era re, re pocas personas al hospital que mandábamos por día. Y bueno, nos, cada tanto nos poníamos medio en pedo y nos controlábamos. Me levantaba a las 4 de la mañana manejando un auto que me estaba yendo a Mar del Plata y digo, ya te voy a agarrar. Y nada, le hice un par de tatuajes un día, no jodíamos, hacíamos chistes, como que se creó y un, se hizo algo. Y después hubo un cambio de administración porque se dieron cuenta que es medio raro, es medio raro, pero como que si un policía tiene que poner una, una piña o mandar una multa, está pasando también con 10 policías alrededor, ¿viste? Entonces aprovecharon por ahí y un chabón manejaba, con una acción manejaba 10. A veces alguno había algo que, ¿viste? Tirabas una piña a la nada, le ponías una multa a un perro, pero si por la, como decía el jefe, ¿viste? Si por la excepción a la regla vamos a, a, a no, no avanzar, no avanzamos. Y, pero el pasa que no me gustaba el chabón que me controlaba, ¿viste? Era como que no me da espina y no me da espina y lo miraba y digo, no sé qué es, la barba candado, qué sé yo, pero viste, cero, aparte cero, control de lo que yo comía, podía comer lo que sea, ejercicio, olvídate, qué lo toca hacer yo, no me dejé comiendo lo que sea, viste, nos vinimos a pique, ya me he acostumbrado a coso, también tuvimos nuestro roce porque no le gustó que yo me cambie, viste, y le digo, cambio de administración, yo no decido. Pero no, yo ya sé que no, no le cabió, viste, manejaba los 10 que manejaba él, uff, agárrate. Y veo una publi de Facebook que dice como una, un amigo está como flashando, viste, con la parte de, de, de Europa para la derecha, digamos. Porque es como que somos muy de querer controlar todo y hay que perder el control y rendirse. Y me quedó rebollando re eso, ¿sabes qué? tiene razón, loco, dale. Así que bueno, me entregué, que, que, que pase lo que tenga que pasar, ¿viste? Y pum, pum, pum, sí, pa. Y después le empecé a agarrar el gustito, porque era como de 8 a 5, yo musa. Y bueno, de ahí me jubilé, me divorcié un par de veces, me casé, me divorcié, tuve un par de hijos, ¿viste? Y una vuelta me lo cruzo a mi amigo de, que había publicado la cosa, ¿viste? Entonces lo freno y le cuento, le digo, ¿tú ¿sabes cómo me ayudaste? Pensar que una publicación de Facebook, le digo, pero ¿te acordás de Facebook? Esta piola, sí, sí. Hay que, que no sea rendirse ante una institución Porque no tenés ni idea que hay atrás Claro, pero eso no, no, no, no lo pusiste No, porque se me hacía muy choclo Viste que ahí el, las redes tienen que ser como más conciso Me mm. hubiera ayudado igual, eh Concha de mi viejo